Soy Israel Banger y en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para quitar esos molestos espacios en, eh, en un texto de Word cuando nosotros eh, redactamos un documento. En este caso, yo tomé, descargo un video de mi canal de YouTube y pasé la transcripción con un programa y pegué el texto aquí. Y por eso lo ven con muchos errores, porque simplemente hice la transcripción. Man, no, el objetivo no era mostrarle el texto bien hecho simplemente era hice la transcripción y lo pegué aquí para que ya que esto me muestra muchos espacios cuando lo hago y debido a que el texto es mucho entonces nos quita mucho tiempo quitar cada espacio cierto entonces para ello lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a quitar esto con un solo clic entonces vamos a hacer lo siguiente entonces, una vez tengamos, estemos aquí en el texto, vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle, vamos a pinchar aquí en esta opción, vamos a dar clic aquí, mire, nos vamos a inicio, luego nos venimos aquí y damos clic aquí. Cuando demos clic en esta opción, nos van a salir todas estas, estos símbolos en los espacios, ¿cierto? Una vez hecho ello, vamos a irnos a reemplazar. Y aquí en reemplazar vamos a dar clic en más Cuando demos clic ahí en más Vamos a venir bueno, vamos a ir a la opción Vamos a, a seleccionar aquí Vamos a dar clic aquí en la primera opción Y vamos a irnos a especial Cuando tenemos en especial nos vamos a ir a la primera opción Marca de párrafo Vamos a dar clic allí Una vez hecho ello vamos a dar clic en reemplazar Todo está acá lo vamos a dejar así como está allí Vamos a dar clic en reemplazar todo Luego damos clic en aceptar y corrió 106, eh, 106 errores Y una vez hecho ello vamos a dar clic nuevamente Y miren cómo queda el texto sin nada de espacio Cierto ya usted aquí ya le mire que redujo a simplemente a dos páginas Y miren cómo quitó todos los espacios en cuestiones de segundo con esta opción, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y no olviden de suscribirse y compartir su contenido en sus redes sociales y chao